Hola amiga manualista, bienvenida a mi canal de YouTube Mundo Rosy. Soy Rosalba López, manualista y emprendedora y en esta ocasión te traigo este lindo nieve Portanotas, el cual podrás utilizar también para guardar recetas, tarjetas, recibos o lo que tú prefieras. Si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas, actives las notificaciones desde la campanita, me dejes un comentario y si este video te gustó entonces a que le des me gusta. Vamos entonces ahora al tutorial. En la lista de materiales tenemos pañolenci, cartón, tela estampada de navidad, millaré, flis estampado, flis blanco, algodón siliconado, peluche, retales de pañolenci para los arbolitos, dos bolas negras para los ojos, hilo negro, pin navideño para el borde del gorro, cordón dorado para los moños, el taco de notas y un bolígrafo. En las herramientas debemos contar con tijeras para tela, tijeras para papel, papel o cartulina para los moldes, silicona fría o silicona caliente, agujas y alfileres, metro, bolígrafo y marcadores. Para empezar vamos a cortar dos círculos en paño lenzi de 18 centímetros de diámetro. Igualmente vamos a cortar un cartón con 5 milímetros menos. De la misma medida vamos a cortar en tela estampada otro círculo que vamos a doblar a la mitad y que nos va a servir de bolsillo. Basté alrededor para poder hacer toda la puntada que la hice por todo el bordecito y que es la puntada filete o festón o puntada ojal que es la que vamos a hacer a continuación. Terminamos de coser, rematamos y cortamos la hebra. Hemos cosido los dos círculos de paño Lensic con el cartón que lleva internamente y le hemos puesto el bolsillo de la tela estampada navideña. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a pegar este millaré por todo el borde y las puntitas las vamos a ocultar dentro del bolsillo que hemos pegado con la tela estampada bueno terminamos de pegar el millaré y así es como nos ha quedado por esta parte superior no vamos a pegar porque vamos a pegar allí los brazos y la cabeza. Bueno, la cabeza ya la hemos rellenado, hemos hecho una abertura en la parte trasera y hemos cosido nuevamente. Lo mismo hemos hecho con los bracitos. Vamos a pegar ahora entonces los puños y tengamos en cuenta por dónde hicimos la abertura para rellenar para que por ahí empecemos a pegar los puñitos y esa parte nos quede en la parte trasera que no se vea aprovecho para chicas agradecerles muchas muchas gracias por estar suscritas a este mi canal de youtube han aumentado considerablemente las suscripciones al canal y todo eso es muy motivante para seguir planeando proyectos lindos para ustedes Miren, nos quedan los bracitos así de esta manera ya decorados con el puño que le hemos colocado y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar la cabeza. La cabeza entonces le vamos a pegar los ojos, hacer las cejas y bordar la boca, vamos a tomar una aguja enhebrada en hilo negro y lo vamos a realizar. Para tener mayor precisión dónde vamos a colocar los ojos y cómo vamos a bordar la boca, medimos dónde va a ir colocada también la nariz. Ya hemos marcado los ojos y hemos marcado cómo vamos a bordar la boca, entonces medimos la nariz y vemos si nos queda perfecto, si hay que componer algo, en fin. Ahora, para iniciar a pegar los ojos, vamos a hacer un remate desde la parte trasera, y empezamos a pegar ojos, a hacer cejas y a bordar la boca. Bueno, aprovecho también para recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal de YouTube, este, Mundo Rosy, lo hagan. Activen la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo video, ustedes vayan a verlo de inmediato. También para que le den me gusta a los videos que hay acá y para que me dejen comentarios de cómo les ha parecido el trabajo que he realizado para ustedes. bueno ya hemos terminado de decorar la cara nos ha quedado de esta manera y ahora lo que vamos a hacer es simplemente pues pegar la nariz Continuamos con la elaboración del gorro, el cual voy a medir para darles la medida, mmm, si no estoy mal, mide sí, 9 centímetros por aproximadamente 20. Entonces yo en este caso lo voy a pegar con silicona, se puede hacer con aguja de hilo y las que tienen máquina pues también lo pueden hacer a máquina. Bueno, entonces pegamos simplemente después de colocar la silicona, dejamos que seque y lo que vamos a hacer es a organizar el bordecito del gorro. Miren, es un trozo de peluche, eran dos pedacitos que yo uní por el centro, la verdad es que no se nota y lo que vamos a hacer es que con la silicona lo vamos a doblar. Quienes quieran coser, lo pueden hacer a mano o a máquina, pero así con la silicona también se puede hacer. Bueno, volvemos al gorro y ya como nos ha pegado, volteamos al derecho y vamos a decorar. Nos ha quedado bien pegado, entonces vamos a coger la cabecita, lo vamos a colocar y vamos a empezar a pegar y a decorar como ya les dije. Vamos a empezar con la pistola de silicona, en este caso, a ir pegando el gorrito de la cabeza bueno entonces ya lo que vamos a hacer es echarle un poquito de relleno al gorro pero muy mínimo y ya es simplemente cerrar el gorrito hacerle ahí como un recogidito ponerle un moño y bueno en este caso pues yo le voy a colocar aquí un amarrecito con un pedacito de chelín y a continuación le voy a poner un moñito con un cordoncito dorado ya van a ver ustedes cómo va a quedar de bonito para terminar con el gorro le vamos a poner el bordecito y miren cómo se va a ver de bonito entonces empezamos desde la parte trasera, desde un extremo del borde, empezamos a pegar con la silicona caliente, ustedes también pueden utilizar la silicona fría si les queda más fácil. En este caso estoy utilizando la silicona caliente y me voy pegando este bordecito que ya habíamos preparado antes, me voy pegándolo por todo el bordecito y terminamos entonces de decorar el gorro. bueno y ya lo que nos queda es pegar entonces los brazos y la cabeza para empezar a que este porta notas cobre vida entonces pegamos brazos nos valemos de la silicona caliente para hacer un pegado mucho más rápido y pegamos la cabeza Ahora nos vamos a la parte trasera y con un pedacito de millaré vamos a hacer la forma de colgar nuestro portanotas. Lo pegamos con la silicona caliente y por último, para disimular como que este pegado no nos quede ahí como muy feito, entonces lo que vamos a hacer es a colocarle cualquier adornito que tengamos. Yo en este caso le voy a colocar un copito de nieve para disimular el empate que tiene ahí el millareque que he puesto para colgarlo se nos estaba pasando por alto colocar el adorno en el borde del gorro miren cualquier pincito de cron pero a falta de ellos entonces cualquier botón decorativo y miren cómo se va viendo ya de bonito seguimos entonces ahora poniéndole la bufanda la bufanda está un poco corta, es verdad, pero lo hice a propósito porque si la colocamos muy larga, entonces lo que va a hacer es que nos va a interferir con las, eh, los papelitos que pongamos ahí en el bolsillo del portanotas. Entonces la hemos dejado así cortica. Es otro estilo, es como un cuello más bien que una bufanda. seguimos con los arbolitos que le vamos a colocar de decoración en el bolsillo y les voy a mostrar el molde para que ustedes me entiendan mucho más fácil cómo es que los realicé bueno acá con el molde les muestro que simplemente es una partecita entera que es la parte trasera y pedacitos que van de colores para formar la parte delantera simplemente se cosen con puntada fileta vamos entonces a mirar cómo los vamos a colocar acá este millaret tenía un defecto y pues lo voy a ocultar, aquí lo pueden observar, con los arbolitos. Primero planeamos dónde van a ir cada uno y luego entonces los pegamos con la silicona. Volteo ahora hacia ustedes el trabajo para que miren cómo va a quedar de bonito, simplemente teniendo ya los arbolitos armados, no es sino pegarlos, pegamos también un moñito, miren es un cordoncito que es muy común de conseguir y es muy decorativo, los colocamos como adorno en los tronquitos de los arbolitos y les decía que estos arbolitos son muy fáciles de hacer porque se hacen con retales que nos van quedando de anteriores trabajos diferentes tonos de verdes armamos los arbolitos y nos ayudan a decorar de una manera muy bonita cualquier trabajo vamos ahora a colocar el segundo arbolito y terminamos ya esta decoración Quiero hacer hincapié en que este trabajo es muy fácil de realizar porque básicamente está hecho con retales de plis, de peluche, de telitas estampadas, de paño y de millaré. Entonces es muy fácil de realizar porque es la oportunidad para poder eh, nosotros utilizar todas aquellas cositas que nos van quedando. Como toque final ya solamente colocar nuestro taquito de notas o los papelitos que ustedes dispongan para esto y colocar también un bolígrafo para ambientar pues toda la situación de que se trata de un nieve portanotas. Bueno y por último porque ya se me iba como olvidando vamos a colocar el rubor. Siempre se me olvida pero hoy lo recordé y ya con este detalle terminamos nuestro proyecto de hoy este lindo portanotas con muñeco de nieve que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Este lindo proyecto quedará hermoso en tu cocina, será un magnífico detalle para regalarlo en vender. Anímate a realizarlo, seguro que te lucirás con tus familiares y amistades. Sígueme en redes sociales, te las dejo en la descripción del video donde también encontrarás los moldes del proyecto. Nos vemos en un próximo video.